La mañana del día de hoy, el sitio web de tecnología The Verge publicó una nota en la que hace mención respecto a una filtración que se mencionaba en foros de seguridad informática y que hace referencia a un incidente de seguridad que sufrieron los servidores del servicio AWS o Amazon Web Services. Es importante comentar que OnePassword, empresa a la que represento, utiliza los servicios de esta empresa, AWS, para almacenar toda la información de nuestros clientes a nivel mundial. Ante dicha publicación nos dimos a la tarea de hacer una investigación exhaustiva para identificar hasta qué punto este incidente nos había afectado de manera directa. Para lograr este objetivo, recabamos toda la información conocida hasta el momento al respecto de esta filtración. Una vez que recabamos toda esta información, llevamos a cabo una auditoría para identificar qué tipo de información había sido filtrada y que pudiéramos identificar las amenazas más importantes de forma que pudiésemos minimizar el impacto en nuestros clientes. Después de un profundo análisis realizado por nuestro experto equipo de seguridad informática, que es liderado por nuestro director de seguridad, detectamos las siguientes situaciones. En primer lugar, que esta filtración es una de las mayores a nivel Mundial de Información de Servicio de Almacenamiento de Datos. segundo lugar, el 87% de la información que almacenábamos en este servicio AWS ha sido filtrada en el incidente. Y en tercer lugar, que el 99.95% de esta información filtrada estaba cifrada de extremo a extremo. Antes de compartir con la comunidad y sobre todo con nuestros clientes cuáles serán las acciones que tomaremos para remediar esta situación. Me gustaría recalcar y dejar perfectamente claro que en ningún momento, en ningún momento, un solo bit de información de ninguno de nuestros clientes ha estado, está o estará en peligro de caer en manos equivocadas. Reitero, no hay peligro en lo absoluto de que la información de nuestros clientes esté en peligro de haber sido expuesta. Los detalles de esto los explico a continuación. Primero, OnePassword, a diferencia de muchos otros servicios en línea, funciona con un complejo sistema de cifrado de extremo a extremo. ¿Qué significa esto? Que toda la información que nosotros almacenamos en AWS ha pasado por un proceso de cifrado utilizando una clave secreta. Esta clave secreta en ningún momento es transmitida por internet. Solamente se almacena en cada uno de los dispositivos de nuestros clientes y se genera de, de manera completamente aleatoria. Segundo lugar, este proceso descifrado utilizando la clave secreta, se refuerza con, una, con la utilización de una contraseña maestra. Y esa contraseña maestra, cada uno de nuestros clientes la elige al momento de crear sus cuentas en OnePassword. Y de igual forma, jamás es almacenada en ninguno de los servidores de esta empresa afectada. En combinación, la clave secreta y la contraseña maestra tienen un nivel de seguridad de más de 256 bits, que significa que para que cualquier persona, aunque tuviera la información en su poder, necesitaría para poder llevar a cabo el adivinar e ingresar a esta información, le tomaría más de todo el tiempo que existe, que ha existido el universo a nivel histórico, es decir, más de 15 billones de años. Y esto significa que sería financieramente inviable y técnicamente imposible. En tercer y último lugar, es importante mencionar las acciones de prevención que habíamos puesto en marcha previamente a este incidente, entre las cuales destaco que minimizamos la cantidad de información sensible que poseemos al respecto de nuestros clientes, por ejemplo, nombre, datos de tarjetas de crédito o incluso interacciones con nuestros clientes. Estos datos no han sido filtrados en este incidente. Finalmente, me gustaría compartir con ustedes tres acciones inmediatas que vamos a poner en marcha para corregir esta situación desde nuestra situación actual. La primera acción, nos vamos a poner en contacto con todos y cada uno de los casi 15 millones de clientes que tenemos a nivel mundial, los cuales han confiado en nosotros con su información para poderles explicar esta situación para explicarle los alcances y las medidas correctivas que pondremos en marcha. Segunda acción que vamos a tomar es migrar toda la información existente en este servicio AWS a un servicio propietario de almacenamiento de datos, en los cuales podremos controlar el proceso de seguridad y tener procedimientos aún más exigentes para evitar que una situación como esta vuelva a suceder. Finalmente, seguiremos impulsando la adopción de nuestro método de cifrado de extremo a extremo, para lograr que cada vez más servicios en línea adopten medidas de seguridad que nos permitan evitar este tipo de incidentes. Quiero concluir agradeciendo profundamente la confianza que han depositado nuestros clientes, la confianza de la comunidad de expertos en seguridad digital, los cuales han avalado por años nuestras exigentes medidas de seguridad, y agradecer también su confianza para ayudarnos a salir adelante de esta difícil situación en la que no solamente OnePassword, sino cientos de otros cientos de otros servicios en línea han sido afectados. Y reiterarles que juntos saldremos adelante. A continuación tomaré responderé algunas preguntas de nuestros periodistas presentes. Humberto. Muchas gracias por la exposición, muy buena pero yo no le creo lo que usted me está diciendo. Si lo que dice es correcto, ¿por qué hay tanto hackeo en el mundo y las instituciones más grandes que tenemos como un banco, un Chisbank, bank, la Reserva Federal, han sido objeto de hackeos y de robo de información? Las grandes empresas como Google también. ¿Me puede responder al respecto, por favor? Claro que sí, con mucho gusto, Humberto. Desafortunadamente, el proceso de seguridad de información en línea todavía es un campo nuevo en, eh, en la industria. Es decir, apenas tenemos poco más de 30 años de haber comenzado con este proceso de asegurar la información en servidores eh, en línea y por lo tanto es una industria que está eh, y todavía reinventándose. OnePassword ya utiliza un, un procedimiento de encriptación reconocido y avalado. Pero este proceso no ha sido adoptado de manera masiva a nivel internacional por diferentes organizaciones. Entonces, es por eso que la importancia que le damos a esta implementación, a compartir cuál es este proceso que nosotros hemos desarrollado, para que cada vez más organizaciones puedan utilizarlo, puedan asegurar su información, puedan darle la confianza a sus clientes de que, a pesar de este tipo de incidentes, su información esté segura. Es un proceso que toma tiempo, como cualquier otro estándar a nivel internacional. Es un proceso que necesita ser explicado, necesita ser implementado, necesita ser reforzado, y en eso estamos trabajando de manera constante. Por favor. Entiendo, entiendo que se va a realizar una migración... ¿Cuándo estará terminada? Porque quiero estar tranquila. Totalmente importante pregunta. Muchísimas gracias, Rosy. El proceso de migración es un proceso que toma tiempo, dada la, la sensibilidad de la información que estamos manejando y sobre todo la cantidad de datos que tenemos almacenada de nuestros clientes, que si consideras que son más, casi 15 millones, es... Es bastante información. Estamos trabajando 24-7 para lograr que este proceso esté terminado a más tardar el próximo miércoles de la siguiente semana, de manera que tengamos este proceso de migración completado en máximo una semana. Muchas gracias. ¿Puedo hacer levantada? otra pregunta? Ah, ¿Tiene perdón. levantada la mano Perla? ¿Qué tal? Perla Varela, Perla Varela del periódico El País. Mencionas tiempos, mencionas y no has mencionado costos. Es muy importante que nos digas cuáles van a ser los costos y el impacto económico de este cambio. Y se me hace ilógico que dices que para la próxima semana, miércoles, ¿cómo vas a informar a 15 millones de usuarios de aquí al miércoles los cambios y los costos y el impacto que va a tener esto? Muchísimas gracias, Perla. Sin duda es eh, importante eh, recalcar que este proceso va a ser complicado de manera técnica, pero nuestros ingenieros tienen la capacidad para lograrlo. Específicamente respecto al costo, no tiene ningún costo en el absoluto para ninguno de nuestros clientes. Al contrario, estamos considerando llevar a cabo un proceso de regalarles tres meses de las suscripciones a todos y cada uno de los 15 millones de clientes que tenemos a nivel mundial para compensar por esta situación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, considerar que eh, en el proceso de, de comunicación eh, lo vamos a tener que hacer de una manera paulatina para que podamos manejar el flujo de... de de mensajes que vamos a recibir. Nuestro equipo de atención a clientes ya está totalmente capacitado para recibir y para responder las preguntas que los clientes de One Password tengan. Y para, una vez que se lleve a cabo la, el proceso de migración, abremos el anuncio correspondiente en nuestro sitio web y en un comunicado de prensa. También va a participar, tiene la pregunta, Diana Bolaños. Adelante, Diana. Creo que tienes tu micrófono en Tiene silencio, micrófono, Diana. Diana. Ahora sí. A mí me causa un poquito de inquietud la solución que se está adoptando. porque la migración, cuando se está diciendo que hay tres tipos muy fuertes o muy poderosos de protección. ¿Qué otras alternativas no se han adoptado que pudieran dar buenos resultados? Muchísimas gracias, Diana. Sin duda es una pregunta interesante. El proceso de migración es sobre todo para evitar que en, en el futuro vuelva a suceder una situación como esta. Realmente la información de nuestros clientes en ningún momento ha sido comprometida, pero queremos tener la seguridad que en años futuros este proceso de de almacenaje de la información está completamente blindado, controlado por nuestros ingenieros de seguridad digital. Por eso es que estamos haciendo esta migración y sobre todo para darle la tranquilidad a nuestros clientes de que esta situación nunca más se va a volver a repetir. Muchas gracias Arturo. Sería la última pregunta porque veo que ya está el semáforo en rojo. Correcto. Muchísimas gracias a todos por su confianza y le devuelvo la palabra a nuestra Toastmaster.